Las cuatro exposiciones que conforman este video nos presentan temas y modos de investigar en tiempos de pandemia. El doctor Pablo Pinot, desde la historia, Afirma que la pandemia es una excepcionalidad, pero no es la primera vez que se da en la escuela argentina. Pablo recorre desde la peste amarilla de 1871 hasta la epidemia de poliomielitis de 1956. Y muestra cómo cada una dejó marcas en el sistema educativo, como por ejemplo la libreta de vacunación. Pero también cada una dejó imágenes, representaciones, corrientes como el higienismo o el discurso anti-inmigrantes y el racismo, que pueden rastrearse en los libros de lectura. Concluye que el sistema educativo siempre parece haber tenido capacidad de reacción. Los miembros del equipo de investigación del doctor Antonio Castorina indagan qué continúa y qué se interrumpe durante la continuidad pedagógica. Subrayan que docentes, directivos, alumnos, trabajan en condiciones muy precarias y los investigadores también atraviesan por la misma situación. En las actuales condiciones educativas, la escuela vive la oportunidad y la tensión de ir construyendo las diferencias entre lo privado, lo familiar y el ámbito público de la educación. En estas circunstancias, el equipo rescata escenas escolares actuales y plantea la necesidad de garantizar el derecho de acceso a los dispositivos y a la conectividad. El equipo que investiga Arte y Educación, que dirige la magíster Victoria Orce e integra Claudia Loyola, presentan el tema Arte y Educación en la Formación Docente, Ventanas simbólicas para despertar sentidos. Subrayan que trabajan el arte desde el enfoque de derechos, y como forma de conocimiento. Mientras la educación emocional genera emocionalidades estandarizadas, el arte no codifica las emociones. Por el contrario, trabaja la formación de subjetividades singularizantes, autónomas, subjetivas y emancipatorias. La doctora Lidia Rodríguez. Reflexiona sobre pandemia y educación pensadas desde la pedagogía latinoamericana. Propone valorizar la memoria pedagógica latinoamericana, en particular el humanismo de los pueblos originarios. Una tradición de defensa de la vida ante el peligro de destrucción del planeta y de los sujetos. En estas condiciones se hace necesario rescatar los saberes ancestrales del cuidado. Lidia cierra diciendo que no elegimos la pandemia, pero podemos elegir qué hacer con ella. Por ejemplo, vislumbrar las posibilidades, el inédito viable con el cual responder a esta situación. El doctor Castorina dice que la pandemia interpela nuestros modos de investigar. Los cuatro equipos dan cuenta de que nuestra universidad está muy lejos de ser una torre de cristal alejada de la realidad cotidiana. Por el contrario, está imbricada y profundamente comprometida con todos los espacios en que tiene lugar la actividad educativa.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 a esta cuestión. Muchos colegas del mundo educativo, docentes, directivos, eh, alumnos, eh, han vivido una situación muy difícil, han trabajado en condiciones muy difíciles y se ha ido acumulando en este tiempo una experiencia vital muy compleja y rica respecto de cómo se tramitó la actividad educativa eh, con los niños y niñas de la pandemia. También los investigadores se han sentido conmovidos, traccionados, dificultados o facilitados según el caso para su investigación en este contexto de pandemia. Las ideas que hemos encontrado, las sugerencias que provienen del campo de la educación en esta pandemia nos han motivado a hacernos una serie de preguntas respecto a cómo asociar cómo articular, cómo interrogar a nuestra investigación, sobre todo cómo interrogar a nuestra investigación pensando en los chicos que están viviendo en la pandemia. La indagación de la construcción que hacen los niños y las niñas sobre el derecho a la intimidad en la escuela. Y hay que señalar que el contexto escolar es una oportunidad justamente para este, que los chicos y las chicas vayan construyendo una diferenciación entre los aspectos privados, personales y familiares, y el ámbito público y la escuela este contexto de, de prácticas educativas que se dieron en, en, en la pandemia, justamente, me parece, lo veníamos conversando atrás, tocado estas, estos espacios entre lo, la vida personal, familiar y la escuela. ¿no? Y entonces, ahí hay una tensión, para pensar de nuestra imaginación, entre aquellos, este, aquella in, intromisión, uno puede decir, de la escuela en el espacio escolar. Pero a, para nosotros es importante no solo señalar esta tensión, sino ir, ir comentando este, que ha habido muchas prácticas escolares, muchas prácticas de docentes, que justamente restituyeron el espacio público como un espacio que se diferencia del espacio personal. Ahí podemos mencionar eh, la creatividad de muchos y muchas docentes que por ejemplo se ponían guardapolvo para el espacio, para dar la clase, que señalaban eh, eh, cuestiones en el y pizarrones, que también hacían reuniones de familias y al finalizar establecían un, un acta escrita, que son formas institucionales de reconstruir el espacio, el espacio público. Otro asunto que, que es tema de preocupación para muchos colegas, docentes, es como decía Axel, el de la participación de los chicos y las chicas en estos espacios de clases virtuales. Es decir, cómo ellos están habitando, cómo están transitando estos espacios. Por ejemplo, en algunos momentos parecen estar allí y en otros apagan la cámara, que sería algo así como irse del aula sin pedir permiso, ¿no? se van de la clase. O como decía el otro día, me comentaba una docente, una maestra, deciden qué actividades responder y cuáles no de las que yo les mando. Podemos pensarlas como situaciones donde de alguna manera los chicos y las chicas están ejerciendo en acto algunos derechos de participación en el sentido de elegir qué de lo escolar van a tomar y qué dejan de lado. Decidir cuándo se quedan y cuándo se van. Eh, hay mucho protagonismo por parte de ellos y ellas en esas situaciones. Podemos preguntarnos, ¿qué nos están diciendo los chicos con las actividades que eligen responder y las que eligen dejar de lado? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resulta más potente para ofrecerles? En general, lo que aparece en nuestros estudios es que los derechos de participación que son reconocidos en la Convención, que en realidad tienen menor aceptación social que otros vinculados con los de protección, y entonces tienen menos presencia concreta en los distintos espacios de los que participan los chicos y las chicas. Este derecho que, que, que tienen los chicos a ser escuchados, Siempre es necesario que se complete con una interpretación respecto de lo que se escucha y una respuesta formativa a partir de esa interpretación de lo que se escucha. Aún cuando lo que se escucha a veces sea el silencio. ¿Qué pasa con ese espacio público que para, que para todos ahora es difícil transitar? Porque nuestra vida se vio replegada al espacio privado. Eh, y en ese espacio privado es difícil producir intimidad y es difícil producir espacio público quedamos como medio eh, en, en una totalidad de la lógica familiar de la lógica hogareña eh, que para les pibes esto significa, eh, significa la pérdida de muchas cosas así que, y el espacio público para les pibes es una cosa que dejó de suceder primero porque dejó de suceder la calle. ¿no? Ese momento donde los pibes salen de la casa y van a la escuela y caminan esas cuadras y eligen con quién hablar o con quién no y se toman el bondi, o eligen con quién ir a almorzar, o eligen no almorzar un día porque quieren usar la plata del almuerzo para comprarse algo que mamá, papá, tío, tía no me deja y entonces, en realidad, bueno, me quedo con, digo, todas esas pequeñas decisiones que hacen a la participación de las niñas, que hacen a la producción cotidiana de, eh, de autonomía, eh, se pusieron muy en jaque. Y el lugar donde suceden esos derechos, el lugar donde gran parte de esos derechos llega a oídos de, de las niñas y los empiezan a ejercer, es la escuela. Es la escuela que ahora tiene complejidades para llegar a algunas casas y que, eh, y que además no puede interpelar sin eh, la materialidad del edificio escolar no puede interpelar de la misma forma. El encuentro desde el modo remoto siguió funcionando, pero esa materialidad del encuentro del cuerpo a cuerpo que me permite ver estas otras diferencias, que, el, que además de ser diferentes, eh, están interpeladas en el marco de la escuela en tanto iguales, porque somos todos estudiantes. Pero esta desigualdad es nueva. No sabía que haya pibis que no accedan a la escuela, que no puedan ir porque no tienen conectividad. Esto no nos había pasado nunca los docentes, las organizaciones, estuvimos reeditando el espacio público y común para los pibes. Y eso es un montón. Y está bueno decirlo también, porque es un montón de trabajo lo que estuvimos haciendo. Eh, y es mucho más que acercar el conocimiento o el saber. Eh, es, es producir un espacio público que si no, no existe. Porque parte de la enorme tarea que le va a tocar a la escuela hacer, cuando sea posible, volver a algún tipo de presencialidad, será recuperar la dimensión colectiva del aprendizaje y de la experiencia escolar, que se ha visto muy conmovida y se ve muy conmovida en esta situación. Y ofrecer todo lo que esté a su alcance para reponer algo del orden de la igualdad, sobre todo para aquellos pibes a los que la situación dejó aún más excluidos. Seguiremos reclamando por las condiciones a las que todos los pibes y todas las pibas tienen derecho. En este caso, los dispositivos y la conectividad, que sabemos que por supuesto no son condición suficiente, pero sí son condición necesaria para llevar adelante la propuesta de la escuela en este contexto.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 Para eso necesitamos que el derecho a la educación no sea solamente el acceso, permanencia y ingreso, sea también el derecho a transformar la escuela. ¿Qué es lo que quiere aprender y para qué? Bueno, eso, eso se construye en un, bánculo, en un vínculo de tipo dialógico que va a poner en cuestión la jerarquía de los saberes instalados. ¿sí? ¿Cuáles son los saberes que hoy en pandemia permiten sobrevivir a los grupos vulnerados, a los más pobres?